Ahora que estén todo todos. Que estamos preparados para nada más. Yo, mira, hit, clone. Toma la de pan. Ya. Ya. Suéltalo. S, S. Buscando los fajos, horas de contratos. Llenando la sala de verde y rosado. Respeto lo tengo. A sangre, sudor, puños y pasión. Todo me lo he ganado. De feo, pero veo los espejo me siento bien guapo, mal Prendido sin pastillas, la coda y mi chain brillan Resbala sin patinar, pa' mí solo practica Otra noche mágica, la verde galáctica Me caen los dedos por magia, si la nota aprende nunca a parar La calle susurra de madrugada, que está muy sola desesperada. Con todo el peligro me siento en Gotan, con los ojos chinos ando flow yo tengo tropa, Metales pesados Y no son joyas Un 800 Un 800 Un 800 Llámame bebé Si otra noche te lo goza Y no puedes decir otra cosa Si cae se voy al WhatsApp Me dice estás sola Dolorcito se lo goza apagando tus blancos mi Haciendo que al barrio Esperando con fierros pesados bebé. Aquí se la vive caliente Y ustedes andan enfriados Hey Y yo que la vivo Rompiendo por mí Por mis homies Ahora por el tray Buscando los fajos Por mí Por mis viejos Desde muy pequeño. Lo mío, flocaron cabrón, mi kit. Lo pacos que no siga, <tose> mano, espacial. Pegando como coto, soy el de, de mi ciudad. Buscando los pacos horas de contratos, llenando la sala de verde y rosado. Respeto lo tengo, a sangre, sudor, puños y pasión, todo me lo he ganado. Sensación en todo momento, a ella le gusta, así es que voy rápido, Prendido los co. Me fichan de feo, pero ve feos que me siento. 800 en el mercado del Ecuador, pero la vitamina, porque estamos presionando ah. de las piedras, es que se nos unen a del ciudadanía, ah. desde el ah. callejón, nana.